Hola a todos chicos, bienvenidos al segundo día de Robo Jam Perú, bienvenidos a la categoría Colorint Y bueno, esto lo vamos a empezar ya, lo vamos a empezar de una vez porque ya están los jueces y los competidores listos Así que, pues bueno, denme un segundo que me tenía que ocultar del mid, ahora sí Vale, y pues bueno yo sé que están esperando también conocer a los jueces, ahorita también los voy a presentar, pero antes de presentar necesitamos por favor que los jueces nos digan un detalle clave, que es eh, los puntos a los que los chicos tienen que ir dentro del reto, así que bueno, jueces, por favor antes de presentarlos, ya sé que esto es una descortesía, pero por favor le decimos a los chicos eh, cuál es el reto. Muy bien, eh, gracias Dino. Bueno, antes que nada, eh, gracias eh, por la invitación. Y pues los puntos que hemos definido los jueces internamente son eh, los puntos A y 3. Muy Va, bien, dentro del, del laberinto. Perfecto, Jorge. Muchas gracias. A y 3, entonces chicos, ya saben. Y pues bueno, antes de empezar con la categoría como tal, pues bueno, tengo que presentar ahora sí a nuestros jueces. Así que tenemos... Al juez que nos ha presentado el reto, que es el señor Jorge Alejandro Calderón desde Bolivia, quien es estudiante de la carrera de Informática de la Universidad Mayor de San Andrés. Es también CEO de JCT Bots, director de RoboJam Bolivia, líder y fundador de The Makers Informática Community. Eh, se especializa en áreas de robótica, internet de las cosas, con plataformas open source, y es también eh, organizador y expositor en diferentes versiones del Arduino Day en la ciudad de La Paz. Ha participado como organizador y expositor en el evento Maker Weekend. Y eh, se ha desempeñado también como tutor en la comunidad de Arduino Open Source Trabaja actualmente en proyectos de enseñanza a niños con especialistas de Colombia Y también cursos de Internet de las Cosas en carrera de informática Con el grupo de estudio de Makers Informática Y ya me cansé de leer toda tu <risa> trayectoria Jorge bueno, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Dino, buenos días a los jurados Muchas gracias por la invitación La verdad estoy muy contento de estar acá presente en lo que es el Robo Jam Perú, es un evento realmente maravilloso, donde todos los participantes están, ¿no? Acá para poder mostrar lo mejor en lo que es el área de tecnología. Y bueno, también darles el, bueno, los buenos días a Marcelo y también a Eduardo, que nos van a acompañar acá. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, ya que mencionaste a Marcelo, pues tenemos aquí al señor Marcelo Ortiz desde Ecuador. Eh, quien es un amante de los robots, eh, le gusta diseñarlos, construirlos y programarlos y coleccionarlos eh, Es fundador desde el 2009 de Artil Robotics, que es una startup dedicada a desarrollar diversos proyectos de robótica Con el objetivo de fomentar la educación en ciencia y tecnología en los jóvenes Brindando herramientas tecnológicas, además de cursos y tutoriales de robótica básica y avanzada Muy buenos días Marcelo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy buenos días, Dino. Contento de otra vez estar aquí como juez de Colorint. Eh, contento de poder estar igual con ustedes, compartir con los chicos que estén muy seguros de su trabajo, de su entrenamiento con sus entrenadores y que se desenvuelvan de la mejor manera el, el día de hoy. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias. Y por último, tenemos pues a un juez que ya nos ha acompañado en muchas competencias también, que... Bueno, una lástima que el día de hoy no traiga el sombrero, pero pues tenemos al señor Eduardo Cruces desde México, quien es ingeniero en electrónica de la ESIME IPN, ganador del segundo lugar de la categoría Reto Libre y tercer lugar de la categoría Reto Aéreo del Robo Challenge China 2017, alumno asociado del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, de 2016 a 2018 y actualmente estudiante de la licenciatura en historia del UNAM y gerente de innovación educativa de Creativa Kids. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, tu micrófono, Eduardo, tu micrófono. Listo, gracias. Ah, sí. <risa> Hola, ¿qué tal, Lino? Eh, un gusto coincidir nuevamente, eh, Jorge, Marcelo, eh, pues nuevamente de este lado eh, como juez de Colorint. Eh, hace unos eh, meses nos vimos este, en una competencia igual de colorín allá en este, junto con Gilmer y pues bueno, eh, muy agradecido por la invitación y pues desearle lo mejor de los éxitos a los competidores sé que a veces pues los nervios y la emoción puede jugar en contra, eh, yo les recomendaría que lo utilicen a favor y pues bueno, más que nada nuevamente la, la, eh, el agradecimiento y pues saludos desde México y aquí vamos a estar pendientes de los participantes Perfecto, Eduardo. Muchísimas gracias. Y también antes de empezar, pues tengo que presentar al patrocinador de esta categoría, que es la empresa T-Box. T-Box desde 1997 prepara estudiantes desde nivel inicial hasta secundaria para utilizar la tecnología de manera creativa y responsable. Los proyectos están diseñados bajo el enfoque Steam, también tienen material que utiliza diversas tecnologías de robótica Y otros que desarrollan su pensamiento computacional Explorando múltiples herramientas para completar tareas del mundo real Así que pueden encontrar a T-Box también en Facebook como T-Box Y en su página web tboxplanet.com Y pues bueno, yo voy a mostrar ahorita en la transmisión un pequeño videito de T-Box Que dura pues un minutito y pues bueno, ahorita regresamos, ¿vale? Vamos a verlo Los niños de 7 a 15 años están listos para tomar decisiones Y desarrollar su potencial, su carácter y autonomía Tienen ideas fascinantes Ha llegado el momento de experimentar con las soluciones educativas de T-Box, los estudiantes aprenden por medio de proyectos integradores a usar un procesador de textos, trabajar con datos en una hoja de cálculo, editar imágenes, producir videos, diseñar sitios web, grabar podcast, crear animaciones, planear una red informática, programar un robot y un dron, elaborar modelos 3D y mucho más. En T-Box apoyamos a los estudiantes para que reflexionen y pongan en práctica sus derechos y deberes como ciudadanos en un mundo digital que cambia a gran velocidad. Impulsa su desarrollo hacia el éxito. T-Box, educación del futuro para los estudiantes de hoy. Ok, entonces, eh, muchas gracias a T-Box por su apoyo Y perdón chicos que aquí pues tuve un problemita con la computadora que se me puso, puso lag Pero bueno, vamos a hacer el sorteo de los turnos Ahorita en la transmisión no se va a ver porque lo estoy compartiendo a los chicos dentro del Meet Pero les voy a ir contando qué pasa, ¿vale? Tenemos aquí a los seis competidores, tenemos a la lista de seis competidores Y tenemos pues esta pequeña página que nos va a ayudar a generar números aleatorios, ¿vale? Estamos poniendo del 1 al 7, porque es lo que me permite la página, y va a generar 6 números eh, diferentes. Entonces, no sé si vieron la transmisión de ayer, va a ser algo similar. Eh, el orden que aparezcan aquí es el que se va a colocar en su turno de participación, ¿vale? Ahorita que lo vean, me van a entender mejor. Y eh, donde salga 7, si es que sale, va a ser el número que falte. Entonces, vamos a generar los números... Y, a ver, vamos a esperar un ratito a que salga. Ok, perfecto. Entonces, no hay tres. Entonces, en vez del 7 va a ser tres. ¿Vale? Entonces, el primero en hacer su ronda va a ser el número 2. que es eh, José Manuel. ¿Vale? Vamos a empezar con José Manuel. Si la... Bueno, si, la... si el Excel me ayuda... Ahí está, ahora sí. Uno... Luego, después de José Manuel va a ir el cuarto, que es Neymar. ¿Vale? Después de José Manuel va Neymar. Después de Neymar va Jairo, que es el número 3. Luego va a ir, acá recuerden que iba el 3. Luego va a ir José María. José María va a ir en el turno 4. Luego va a ir el número 5, que es Ricardo. Y por último, pues va a ir Luciana. ¿Listo? Entonces, vamos a ordenarlo aquí por turnos. Ahí está. Estos son los turnos de la ronda 1. ¿Vale? Empezamos con José Manuel, luego Neymar, luego Jairo, luego José María, y por último está eh, Ricardo, perdón, está Ricardo, y por último está Luciano. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro orden de presentación de la ronda 1. y pues, bueno, si todos estamos listos, jueces, estamos listos ya para empezar. ¡Listo! Ok, perfecto. Entonces, vamos Estamos con... Listos. Perfecto, vamos con el primero, entonces, que es José Manuel Luque con el robot Kiabot del equipo CMR Gilmertech. Así que, bueno, José Manuel, por favor, compártenos tu pantalla. Muchas gracias también a todas las personas que en Facebook nos están dando like... Sería genial también que no solamente dejen el like, sino que dejen algún comentario para que esa cajita de chat esté llena. Pues que el, que el único que ha comentado es la cuenta de Roboyam. Yo sé que es muy temprano en la mañana, pero pues bueno, vamos a dejar ahí algún saludito o algo. Ok, estamos viendo ya la pantalla de José Manuel. Eh, jueces, por favor, su visto bueno para empezar, que todo está correcto. Eh, por favor, si pudiera refrescar lo que es la página del Betscode. Sí, dale a actualizar la página, por favor, José Manuel. Ahí. Ya está. Eh, abre el patio de juegos, por favor. Entonces, bueno, jueces, a su conteo. Ok, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza entonces la primera ronda de Quillabot con José Manuel Luque. Él tiene 11 años y es de la ciudad de Quillabamba en Cusco, Perú. Vamos a ver qué tal le va. Que eh, José Manuel ya tiene un primer lugar en esta competencia en otra categoría. Así que, pues bueno, puede llevarse una doble medalla de oro en el Roboyán Perú. Vamos a ver qué tal le va. Eh, saludo a Gilbert también, que es nuestro anfitrión, que está aquí saludando también en los comentarios. Y pues bueno, a ver, que yo veo a bastante gente conectada, pero pues no hacen ni un solo comentario. Así que por favor, déjenos algún comentario aquí en la cajita de Facebook. Y bueno, ahí vemos... Eh... A José Manuel que ha optado por una, una estrategia de full bloques azules Lo cual también está correcto Vamos a ver qué tal le va Ahí está cambiando sus bloques azules Izquierda, derecha, izquierda, derecha Pone bloques de adelante, modifica el parámetro Y pues bueno, eh, vamos a ver cuánto tiempo logra hacer Que aquí el competidor se ha ido con todo de frente a colocar sus bloques Y en cualquier momento pues va a empezar con su simulación Recuerden que estos chicos han recibido el reto eh, a, hace un par de minutos nada más. Eh, Eduardo, por favor, ¿me, ¿me recuerdas cuáles son los puntos a los que tenía que ir? O, o Jorge, ¿tú qué lo anunciaste? Bueno, los puntos que se están tomando en cuenta para este reto son el A y el 3. Muy bien, recuerden que puede ser 3A o A3, cualquiera de los dos, pero tiene que rellenar la casilla completa. Ok, perfecto. Entonces, ya saben, es a la letra A y al número 3 en el orden que deseen. Y ahí sale ya el robot a hacer el reto. Llega a la letra A, sale y ahora se dirige hacia el punto número 3. Parece que lo va a hacer sin problemas. Y el robot ha llegado hacia el cuadrado 3. Por ahora parece pues, que el reto está cumplido. Ahí está, José Manuel, muy bien. Y bueno, vamos a confirmar que si los jueces... Eh, ...dicen que es correcto y el tiempo que ha realizado. Eh, jueces, por favor. Mm, yo sí lo veo bien. El tiempo que registré fue de dos minutos con 10 segundos. Por mi parte también tengo dos minutos y diez segundos. Yo también, Dino, coincido con dos minutos y diez segundos. Perfecto. Entonces nos quedaríamos con 130 segundos... Para Quillabot. Eh, Así que un gran trabajo en esta primera ronda. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla, José Manuel. Muchísimas gracias. 130 entonces para Quillabot. Y vamos con el siguiente que sería eh, Neymar Álvarez con Cicuabot. Neymar, por favor, compártenos tu pantalla. Se está viendo? Ok, sí. ahora sí ya lo vemos. Eh, por favor, dale a actualizar la página. Y abre el patio de juegos. Perfecto. Listo. Okay. Muchas gracias. Eh, dale, dale, Eduardo. Ok, listo. Tres, dos, <coughs> perdón. Tres, dos, uno. Arranca. Ahí empieza Neymar con el robot Sikuabot. Neymar que tiene 10 años. Él representa a la ciudad de Sikuani, Cusco, Perú. Y eh, al equipo CMR Gilmertech y a la institución educativa 792. Ahí empieza colocando sus bloques de velocidad... Y Neymar está hecho una bala. Neymar también ya un competidor que a sus 10 años tiene mucha experiencia en torneos. Así que es uno de los favoritos también para llevarse el primer lugar de la categoría. Muchísimas gracias a Carmen Enríquez. Un saludo desde aquí. Que ya nos saluda desde la empresa T-Box. Eh, y nos dice saludos desde T-Box. El esfuerzo por desafiarse así... Asimismo, te llevará siempre más lejos de lo que imaginas, así que muchísimas gracias a Carmen y a todo T-Box por el apoyo. Ahí tenemos a Neymar, que ya ha puesto toda una columna de bloques azules, vamos a ver en cuánto tiempo termina el reto, recuerden que es... Al número 3 y a la letra A en el orden que el competidor decida. Ahí ya sale el robot, sale el Bot que llega a la letra A. Sale el círculo, los jueces hacen un movimiento de cabeza de forma afirmativa. Llega al cuadrado número 3 de forma muy rápida. Y pues bueno, vamos a conocer ahora el tiempo de Neymar. Ok, acá de este lado tuvimos un minuto con 11 segundos. Concuerdo con Eduardo... Tengo un minuto con 11 segundos. Yo en cambio tengo un minuto con 9 segundos. Vale, jueces, ¿eh? ¿con qué tiempo nos quedamos entonces? Creo que al dos coincidir. Bueno, nos quedamos, nos quedamos entonces con... con... Sí, con ese. La mayoría Con 11, que sería 71 segundos entonces. ¡Wow! Casi la mitad de lo que hizo Kiabot. Pero eh, en esta categoría puede pasar cualquier cosa, así que muy pendientes. Por ahora el récord lo tiene Neymar. Y vamos ahora con el señor Jairo Cayo con el robot Mecrabot. Jairo, por favor, compártenos tu pantalla. Buenos días, ya voy a presentarlo. Perfecto. Excelente, ahí tenemos, ahí ya vemos la pantalla de Jairo, Jairo, por favor, así, ajá, actualizar. Perfecto. Y abro el patio de juegos. Que vaya cargando. Y ya está. Perfecto. Entonces, bueno, jueces, a su señal. Ok. 3, 2, 1, arranca. Empieza Jairo Cayo de 11 años. Él representa al equipo 2 de mayo, que es el nombre también de su institución educativa. Es de Cicuán y Cusco, Perú y, tiene, y ha bautizado a su robot como Mecrabot. Así que ahí va colocando sus bloques azules, va cambiándole de derecha a izquierda la instrucción al robot. Y pues bueno, eh, estamos viendo mucho bloque azul. La mayoría de competidores por ahora se está decantando por esta estrategia de... Hacer puro bloque de tren motriz. Lo cual también está genial. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va ahora a Jairo. Recordemos por ahora los tiempos. KillaBot hizo 130 segundos. Zikobot hizo 71. Y bueno, vamos a ver si alguien, alguno de los competidores, llega a bajar del minuto. Que eso también va a ser muy interesante de ver. Ahí vemos a, a Jairo colocando sus bloques... Y bueno, recuerden también de que el robot tiene que entrar completamente Tanto al círculo de la A como al cuadrado verde con el número 3 eh, Tiene que entrar completamente para ser válido Y los jueces están ahí Ustedes no lo ven, pero los jueces tienen una lupa enorme ahí delante de su pantalla Para ver bien si es que el robot entró o no Así que pues también vamos a confiar en ese ojo clínico que tienen los jueces para verificar ¿Listo? Ahí está Jairo colocando sus bloques azules, cambiando los parámetros. Muchísimas gracias también a todos los que se están conectando. Aquí está Fiorel Edit, Firata Aima apoyando a Jairo también. Wilson Cali también que dice, vamos hijo, tú puedes. Y pues bueno, vamos a, a ver qué pasa. Eh, muchísimas gracias a todos los que han estado dando like también y compartiendo. La transmisión, gracias a Robótica Educativa Open Source por compartir, a Es Robótica también. Y bueno, a Mr. Roboto, que es la mente maestra detrás de todos los RoboJam, ahí ya había salido el robot, que yo me distraje, el robot va a llegar al cuadrado número 3, y ha llegado sí. al cuadrado número 3, escuchamos ahí la satisfacción de Jairo, muy buen trabajo, se ha cumplido el reto, y vamos a conocer el tiempo de Mecrabot. Muy bien, y, eh, yo tengo 2 y 22 segundos. 2 minutos, 22 segundos. También coincido con Jorge, 2, 22. Igualmente, 2 con 22. Ok, entonces sería 142 segundos para eh, Mekraot un muy buen tiempo. Por ahora lo ubique en el podio, vamos a ver si se mantiene ahí. Pero el siguiente... Eh, también es un competidor Con mucha experiencia ya En esta categoría ¿No dejar Estamos de hablando... presentar profesor? Sí, claro, claro que sí, Jairo, por favor Ok, vamos con el siguiente entonces Que sería José María de la Cruz Con el robot BB-8 Ahí José María ya nos comparte su pantalla Y ojo que por ahí Me estuvieron diciendo Me estuvieron spoileando Que José María ha estado practicando como un loco ¿Eh? Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va José María aquí. Si estamos viendo tu pantalla, José María, no te preocupes. Eh, dale a actualizar, porfa, antes de abrir el patio de juegos. Dale a actualizar a la página. Ahí está. Y ahora sí, el patio de juegos. Perfecto. Bueno, jueces, por favor. Ok. Ok. Comenzamos 3, 2, 1, arranca. Empieza ahora José María de la Cruz. Él tiene 18 años, representa a las ciudades de Cicuán y Cusco, Perú, y al equipo CMR Gilmertech con su robot apodado BB8. Y pues bueno, ahí vemos que está colocando su bloque de azules a toda velocidad. Yo no, no sé si es la pantalla que está yendo muy rápido, si es que nos está poniendo un video grabado acelerado. Pero aquí José María está yendo con todo Y en cualquier momento va a empezar con su simulación Así que mucho ojo con José María de la Cruz y BB-8 Y ahí empieza ya, aunque hay un bloque que se ha quedado ahí volando en el aire Pero no importa, la simulación ha empezado, ha entrado a la A, ha salido de la A Ahora se dirige hacia el cuadrado número 3 Está a punto de llegar el robot y se ha quedado ahí estancado no sabemos qué pasó, estaba yendo muy rápido José María y se le quedó el robot por ahí Parece que es por el bloque este que se ha quedado ahí volando en el aire Vamos a ver si, si logra corregir a tiempo, aunque bueno, estaba haciendo un intento muy bueno eh, José María ahí está verificando la conexión de los bloques, de repente por la velocidad Pues un bloque no se conectó bien y se quedó por ahí en el aire Así que ahora empieza nuevamente José María su simulación, entra y sale el robot del círculo con la letra A, se acerca hacia el cuadrado del número 3, ahora sí, pasa sin problemas, y pues bueno, llega el robot al número 3, excelente, reto cumplido para José María, y vamos a conocer su tiempo oficial. Bueno, yo tengo un minuto y 36 segundos. Yo tengo uno con 35 eh, yo tengo 1.45, pero me demoré un poquito, entonces sería un poco menos 1.40, por ser. Okay. En este caso nos quedaríamos con el valor que esté en el medio, ¿no? Valor intermedio. Sí, así es, el de 1.35. Ok, perfecto, 1.35, entonces que serían 95 segundos para José María, eh, eh, José María, eh, ¿qué pasó? <risa> ...porque se detuvo el robot. ¿Estás por ahí? Eh, sí, es que no... no ...el bloque eh, no se unió. Lo se morido y ya... ...se no, Wow, no, bueno, sí, se María. A, a tener más cuidado para la segunda ronda entonces... ...que a veces pasa por la velocidad... ...con la que uno está programando... ...pues el bloque no se engancha bien... ...y bueno. Eh, pero vamos con el siguiente competidor que es el señor Ricardo Choque con el robot robot man. Vamos con Ricardo. Ahí está, ya nos está compartiendo su pantalla. Y bueno, dale por favor actualizar a la página. Perfecto. Vamos a esperar un ratito que cargue su patio de juegos y ahí está. Ahí lo tenemos entonces, jueces, si todo está correcto, pues esperamos su conteo. Ok, comenzamos 3, 2, 1, arranca. Empieza entonces ahora Ricardo Choque, él tiene solo 8 años, es el competidor de menor edad de esta categoría con su robot, Robotman, él representa al equipo CMR Gilmertech y a la institución educativa Beneméritos de la Patria Y está compitiendo desde la ciudad de Oruro en Bolivia Es el único competidor extranjero, que, un competidor que no es peruano dentro de esta categoría Y ahí está colocando sus bloques azules a toda velocidad Ahí duplica de 5 en 5 bueno, parece que no, se, se, se arrepintió ahí, los borró, pero bueno, sigue cambiando ahí sus parámetros. Está colocando más bloques azules, en cualquier momento va a iniciar su simulación. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que se están conectando a la transmisión en vivo. Sería genial si nos dejan algún comentario, algún saludo y si nos ayudan también a compartir la transmisión. Recuerden también que estamos actualizando todos los resultados, ni bien termina la categoría pueden ver los resultados completos con todos los puntajes en nuestra página let'sgorobot.com Y pues bueno, ahí vemos a, a Ricardo colocando sus bloques azules a toda velocidad Estamos esperando el momento en que inicie su simulación para poder ver si es que cumple correctamente el reto no se olviden también que esta categoría... Ahí empezó, llega a la letra A, sale, se está dirigiendo hacia el cuadrado número 3. Ahí está Ricardo con Robotman, que está a punto de completar el reto. Y el robot ha llegado al cuadro número 3. Así que reto cumplido para Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ya nos puedes dejar de compartir. Y bueno, jueces, por favor, el tiempo oficial para Robotman. Bueno, yo tengo... Un minuto con 43 segundos. Eh, coincido con Jorge, 1.43. Igualmente, 1.43. Perfecto, Marcelo. que Me acabo de dar cuenta, Marcelo, que tú tienes el tiempo ahí arriba, ¿verdad? Ahí sí, está, te estoy probando, lo acabo sí. de colocar. <risa> no, está muy bien, está genial, está genial. Eh, entonces, tenemos 1.43, que serían 103 segundos para Robotman. Un gran trabajo de Ricardo. Y nos vamos con eh, el último competidor, o mejor dicho, la última competidora de esta primera ronda, que es Luciana Castillo, eh, con el robot OtakuBot. Así que, Luciana, por favor, compártenos tu pantalla. Ahí está, por favor, Luciana, dale a actualizar a la página. Perfecto. Y abre el patio de juegos. Ahí está. Listo. Jueces, por favor. Ok. Comenzamos. 3, 2, 1. Arranca. Aquí tenemos la primera ronda de Luciana Castillo. Ella tiene solo 9 añitos y representa al equipo Magic Zone de Lima, Perú. Así que bueno, vamos a ver qué tal le va a Luciana en esta primera ronda con su robot OtakuBot. Recuerden chicos que son dos rondas en total. Este es el último intento de la primera ronda, pero eh, vamos a tener un intermedio entre la ronda 1 y la ronda 2. En el cual no se olviden que vamos a ver ya en unos minutos el esperado encuentro de exhibición uno contra uno entre Mr. Roboto que es la mente maestra de todos los RoboJams, y el señor Daniel Blanco, que es eh, un joven colombiano que tiene por ahora el récord Guinness de la categoría Colorint, así que bueno, va a ser un enfrentamiento, un choque de titanes, y lo vamos a tener terminando la ronda 1. Eh, jueces, ¿ustedes a quién le van? ¿Quién creen que va a ganar? Eh, ¿Mister Roboto o Daniel Blanco? Bueno, pues apoyando a Mr. Roboto, esperemos que <risa> dé <de> lo mejor. <risa> Hemos visto la calidad de los competidores y pues, la verdad, cada, en cada competición nos sorprenden, así que le deseamos suerte a Mr. Roboto. Mucha suerte a Mr. Roboto. Bueno, Jorge apuesta por la sorpresa de Roboto. Eduardo, ¿tú también apoyas a tu tocayo o crees que Daniel pues, se va a llevar la uh... victoria? Yo apoyo al tocayo, pero creo que por ahí le pueden dar una sorpresa. Entonces, este <risa> <risa> con todo con el tocayo, pero que, que no se confíe. <risa> va, perfecto. Marcelo. Eh, yo también, igual siempre apoyando al director principal de RoboJam, pero creo que sí va, se va a mantener en casa ese título. Bueno, se, pues, se vamos, va a quedar eh. con el actual campeón. <risa> Vamos a ver qué pasa, ahí estábamos viendo a Luciana que empezó su simulación Lamentablemente pues el robot se chocó, ahí tuvo un errorcillo que lo puede corregir todavía Así que bueno, todavía Luciana tiene algo de tiempo Ahí ahora sí sale el robot a hacer el reto, entra la letra A, sale sin problemas Ahora sí está yendo bien el robot, se está acercando hacia el cuadrado número 3 y el robot va a llegar, el robot va a llegar y ha llegado. Luciana ha cumplido el reto sin problemas. Vamos a conocer el tiempo Acabé. para Otakubot. Perfecto, Luciana. Bueno, eh, yo tengo dos minutos y 27 segundos. También coincido con Jorge, 2.27. Igualmente, 2.27. Perfecto, entonces tendríamos 147 segundos para Luciana. Y bueno, muy buen trabajo de los seis competidores. Los seis han cumplido el reto, que eso al final es lo importante. Pero por el momento nos vamos ubicando así. En tercer lugar, por ahora, faltando la ronda 2, En tercer lugar tendríamos a Ricardo Choque con el robot Robotman desde Bolivia con 103 segundos. En segundo lugar, por el momento también, iría José María de la Cruz con BB-8. Desde Sicuan y Cusco Perú con 95. Y nuestro actual primer lugar, por el momento, a falta de la ronda 2, sería el señor Neymar Álvarez con Sicuabot. También desde Sicuan y Cusco Perú con 71 segundos. Entonces, bueno, eh, jueces, ¿algún comentario acerca de esta primera ronda? Pues creo que estuvo bastante buena. Eh... Y, ...y creo que los competidores nos van a sorprender en la segunda ronda... ...bastante, bastante bien. Va perfecto. Bueno, José. la verdad estoy sorprendido por todo el empeño que le han metido... ¿no? ...en esta competencia a los competidores y pues... Eh, ...yo sé que para la siguiente ronda pueden hacerlo mejor... ...así que esperemos, siempre hay una sorpresa. Ok, Marcelo. Sí, concuerdo con Jorge, eh, bueno, al tratarse ya de la segunda ronda... Invito a los competidores a arriesgar, a darle todo para bajar los tiempos. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, chicos, yo me tengo que retirar de esta sala de Meet para, pues, para ir al, al encuentro de exhibición, ¿vale? Pero antes de irme, sí me gustaría, jueces, que le den eh, los puntos de la ronda 2, ¿vale? A los chicos para, eh, para que tengan ese tiempo del encuentro de exhibición en pensar su estrategia. Entonces, por favor jueces O van a ser los mismos, hay tres Sí, los mismos Va, perfecto, entonces nos vamos a quedar chicos con los mismos puntos Con el punto A y el punto 3 Así que tienen un tiempito para ahí repensar su estrategia De repente cambiar el algoritmo De repente se animan a hacer otra, otra estrategia y bueno, yo me voy a retirar ahorita del Meet para eh, prepararlo del encuentro de exhibición Así que en un ratito vuelvo chicos, estén pendientes sí a la transmisión para que vean ese choque de titanes Y pues bueno, vamos a ver rapidito un video de nuestro patrocinador T-Box Mientras aquí nos preparamos, ¿vale? Ahorita regreso chicos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 Y bueno, ahora sí. ¿De una vez? Eh, sí, ya nos están viendo también en vivo en la transmisión, así que cuidado con lo que dicen chicos. Y pues bueno, pues ya tenemos, sí. señores y señores, a Mister Roboto en la pantalla izquierda y al señor Daniel Blanco en la pantalla derecha. Están listos ya para su enfrentamiento de exhibición. Y pues bueno... Eh, Chicos, recuerden que entre las dos salas no se están escuchando. Esto quiere decir que Daniel no está ni escuchando ni viendo a Roboto y Roboto tampoco no está ni escuchando ni viendo a Daniel. Así que, bueno, mister Roboto, algún mensaje aquí para los espectadores y para Daniel cuando vea la repetición. No, bueno, estamos diciendo que, o sea, yo pasé de dar apoyo a ser gallo de pelea, o sea, a mí a, ahí me dijeron Venga con todas y estamos con todas, esperamos dar un, un espectáculo, todo sea por el rating. ¿no? Sí, no, de él. Así es, todo sea por los views, por los likes, y bueno, esto va a quedar también <risa> grabado para la historia. ¿eh? eh. Daniel, en tu caso, ¿algún mensaje aquí para los chicos o para Mr. Roboto? Pues para los chicos que lo están haciendo muy bien, he estado viendo el reto, Irán, Neymar, sorprendente, un minuto, once segundos intentar también, y pues para Roboto también, muy buena suerte, creo que este es un evento, este uno versus uno va a ser muy importante, la verdad <risa> pues sí vamos a ver, estamos aquí marcando historia y ojo, aquí vamos a hacer un pequeño spoiler anuncio, ¿vale? Eh, yo había mencionado que este encuentro de exhibición era también como una previa a lo que vamos a tener en Test Games Bicentenario en el mes de octubre, pero para el mes de noviembre Estamos alistando una pequeña competencia que va a ser únicamente con invitación y va a ser solo para personas conocidas, ¿vale? Voy a dejar el spoiler por ahí, así que todo el que tenga alguna página de Facebook o algún canal de YouTube y ha o haga streamings, pues yo les recomendaría que se vayan preparando. Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar ya porque ya la gente quiere ver acción Así que por favor chicos, compartannos su pantalla Aquí tenemos también dentro de los meets a Juan Pablo y Antoinette Que son miembros también del equipo de Let's Go Robot que nos están apoyando Así que muchísimas gracias chicos por el trabajo Y pues bueno, ya vemos la pantalla de Daniel Blanco Vemos la pantalla de Mr. Roboto eh, Estoy verificando los los simuladores. Está genial. Eh, Daniel por favor actualizanos tu tu pantalla por un por si acaso Ahí está, perfecto Listo, listo el pollo, nunca mejor dicho Entonces Chicos, a ver, yo les voy a dar los dos puntos a los que tienen que llegar e inmediatamente después de dar los puntos voy a decir 3, 2, 1, ya. Cuando digo ya, empiezan a programar. ¿Listos? ¿Listo, Mr. Roboto? Listo. ¿Listo, Daniel? ¿Perfecto? ¿Roboto, estás Perfecto. listo? Perfecto. ¡Ojo, Roboto! Listo, que listos. Hace ratito estaba hablando con los jueces de Coloring, que son también directores regionales de sus RoboJams. Y prácticamente dijeron, bueno, tenemos que apoyar a Mr. Roboto si no nos quitan la sede, pero, pues, bueno, yo creo que su, su ficha, su apuesta, pues, iba para el otro lado, ¿no? yo, ellos, ellos, ellos son como, como cuando le preguntan que a quién le gusta más si el papá o la mamá, pero la mamá es más brava, el papá es más bravo entonces dicen que el papá, ¿no? Pero pero no, eso, eso eh, no, mucha suerte, pues, Daniel, se, es un honor para mí competir con Daniel. Daniel, que Daniel es un referente en esta categoría, entonces vamos a dar lo mejor. Listo, entonces estamos viendo ya las dos pantallas en paralelo y los puntos a los que tiene que llegar el robot es al cuadrado número 3 y al punto de meta. Empezamos en 3, 2, 1, ya. Empiezan los dos, ahí Mr. Robot está pensando, ya está empezando a jalar sus cuadros azules. Daniel también empieza con los cuadros de velocidad Y bueno chicos, en los comentarios por favor también quiero ver que ustedes nos digan quién creen que va a ganar Si va a ganar Daniel o si va a ganar Mister Roboto Ahí vemos a Daniel colocando sus bloques de azules Y Roboto por ahí pensó en algún momento ir con los bloques amarillos Pero decide seguir con los bloques de azules Yo sé que Mister Roboto lo pensó que dice, ah, voy a poner un condicional, pero dijo, no, no, mejor me voy con todo, con los bloques de azules. Daniel ya tiene toda una columna azul, Mr. Roboto sigue duplicando sus bloques. Esto está reñido ahí, Mr. Roboto ya tiene toda su columna también. Están los dos muy parejos y ahora va a ser también en quién modifica sus parámetros más rápido. Está ahí Mr. Roboto yendo con todo, cambiando parámetros, cambiando de izquierda a derecha los bloques de azules. Daniel Blanco también. Está ahí mirando, haciendo todos los cálculos Recuerden que tiene que ir al cuadrado número 3 y al cuadrado de meta Que es el cuadrado rojo con negro que ven en la parte superior Así que ahí están los dos todavía, ninguno de ellos ha hecho su simulación Están verificando todo Y pues bueno, aquí Roboto pues hace una primera prueba Aunque con el, con el código partido y el robot de Roboto, pues se ha chocado con la pared. Ahí va a tener que corregir algunas cosas. Mientras Daniel Blanco tiene ahí su columna azul. Está verificando sus parámetros. Está los dos muy concentrados. Y bueno, en cualquier momento también Daniel va a empezar a simular. Daniel tapa la cámara. No quiere que lo vean. Así que no, bueno, no, es que se me cayó el celular. El celular. Uy, uy, uy. Ay, que se, cayó, se cayó, se cayó. No, no te preocupes, sí. Daniel. No hay problema. Ahí está. Eh... Daniel ya con toda su columna azul Que no la ha movido Está ahí la columna desde hace un par de minutos Daniel viendo, analizando Todos los parámetros Roboto sigue probando, sigue teniendo Problemas en esa pequeña pared Parece que algún parámetro No lo ha puesto de forma correcta Ahora Vuelve a intentarlo Mr. Roboto Parece que ahora sí está llegando al cuadro Número 3, casi casi Pero está por buen camino Daniel todavía no se anima a hacer ninguna ninguna simulación Parece que ahora sí le ha dado al play Y ojo con la simulación de Daniel que se va hacia el cuadrado número 3 Da la vuelta, va a llegar, llega, entra al cuadrado 3, se da media vuelta Sale del cuadrado 3 y ahora tiene que ir el robot hacia la meta Mientras Mr. Robot sigue ahí analizando sus parámetros El robot de Daniel Blanco se está paseando por la mitad del escenario se va hacia el sector derecho mientras Mr. Roboto vuelve a intentar llegar hacia el cuadrado número 3. El robot de Roboto ha llegado al cuadrado número 3 y el robot de Daniel se ha chocado no. con la pared. Ojo, cuidado, que el Roboto se acerca ahora a Daniel. Daniel tiene que verificar sus parámetros, encontrar el error que en algún momento... Ha puesto ahí mal algún bloque azul y ha hecho que el robot se choque con la pared. Roboto ya logró que su robot llegue al cuadro 3 y ahora tiene que llegar hacia la meta que ya tenía un grupo de bloques ya listos. Daniel tiene que cambiar sus parámetros y volver a intentarlo. Tenemos a Daniel Blanco, el campeón reinante a la derecha y Mr. Roboto en la parte izquierda. Toda, a, por el momento los dos han llegado hacia el cuadro número 3. Todavía ninguno de ellos ha llegado hacia la meta. Y vamos a ver qué pasa. Momentos de tensión. Los dos están concentradísimos verificando los parámetros. Roboto está cambiando ahí de izquierda, derecha, derecha, izquierda. Y bueno, vamos a ver en cualquier momento, ahí Mr. robot se va con otra simulación, esto está muy reñido mientras Daniel sigue viendo ahí sus parámetros, analizando dónde se equivocó, el robot el Roboto ha llegado al cuadro número 3, ahora se tiene que ir hacia el otro extremo y bueno, el robot ahí se dio media vuelta, El Roboto tuvo un pequeño error, se fue contra la pared... Daniel todavía no se anima a hacer la segunda simulación. Esto está de candela, señores. Recuerden que aquí el reto se les ha dado inmediatamente al empezar. Así que ellos sí no han tenido tiempo de pensar un algoritmo con, con anticipación, sino se han ido de frente al higo. Ahí Daniel hace su simulación. El robot va a llegar hacia el cuadro número 3, ese robot que está a la derecha. Llega al cuadro número 3, se da media vuelta. Y pues bueno, ahí el robot se está tomando su tiempo Va ahora hacia el otro sector, hacia el sector derecho del laberinto Está yendo por el momento sin problemas Ahí en la, en la pared del extremo fue donde se chocó en la anterior vez Ahora sí se da la vuelta, está yendo hacia la parte de arriba Cuidado que el robot de Daniel va a llegar Se da la vuelta a la derecha, se da la vuelta a la izquierda Y el robot ha llegado a la meta El robot ha llegado a la meta y tenemos un ganador Que es el señor Daniel Blanco Y bueno, a ver, Mr. Roboto, que pudo, pudo ser peor, ¿eh? Estuvo usted a punto Estuvo, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo interesante, Omedino, no, hay errores, errores, falta de práctica, estamos un poquito eh, oxidados, pero, pero hicimos cosas interesantes, vea que eh, se pudo haber dado, eh, me enredé en, en, en, en duplicando un giro de 180 y eso fue lo que no me dejó, se me estaba volviendo el robot, pero bueno. Y hicimos bien, estuvo interesante, estuvo buena la, la competencia. Va, perfecto. Seguramente, Mr. Robot, usted verá luego la, la repetición y pues verá que, que en realidad estuvo cerca, ¿eh? Y bueno, Daniel, felicitaciones, ¿Es usted el ganador del enfrentamiento. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión acerca de este uno contra uno? No, un poco nervioso ya que pues no estaba viendo a Mr. Roboto, solo escuchándote Dino, entonces como pensando a la vez... ¿Dónde va mister Roboto? ¿Qué está haciendo? ¿En qué parte va? Y todo eso. ¿Y con el error que tuve, que gasta tiempo. Bueno, bueno, chicos, entonces Daniel sigue siendo el campeón reinante, y bueno, aquí también los comentarios hay mucho apoyo para Roboto, mucho apoyo también para Daniel, que ojo, Daniel, que Neymar también te estaba apoyando por ahí, así que, pues bueno. Gracias, Neymar. <risa> y también... Me le quitó el sombrero, me le quitó el sombrero. <risa> Y también, pues bueno, Daniel, basta, él ya está clasificadísimo al RoboJam All-Stars. Y pues bueno, el ganador de esta categoría de coloring también se estará enfrentando contra Daniel el día 31 de octubre en el RoboJam All-Stars. Así que bueno, Mr. Roboto, ¿algo que decir acerca del All-Stars? no nada. No, primero que todo, recuerden que para clasificar a All-Stars deben quedar en podio en eh, alguno de los torneos nacionales del RoboJam o en primer lugar en alguno de los torneos aliados como los que participaron en Extintos, por ejemplo antes eh, y ya por ejemplo Ditech con daniel ya tiene cuatro equipos clasificados súper bien y, y wow. no la idea es que eh, ya ya se empezaron a registrar los equipos tenemos ya equipos de eslovenia india eh, brasil y colombia ya inscritos recuerden que si gana la categoría igual se tiene que inscribir o sea, no les vale nada, ya con la inscripción, con el, la acreditación que obtienen, se inscriben eh, al torneo, pero lo deben hacer antes del 10 de octubre. Entonces, lo estamos esperando, a todos los equipos que han clasificado se les está mandando correos de forma mensual para que se acuerden, pero ya, ya tenemos equipos de cuatro países inscritos y lo, nos falta mucho más. Estamos esperando alrededor de 200 equipos de eh, unos 17 países. Entonces, eh, bueno para que los que ya ganaron se inscriban y los que no han participado se animen a participar a clasificar. Así es, Mr. Roboto, muchas gracias. Y bueno, Daniel, antes de cerrar el encuentro de exhibición, algún último mensaje para los chicos. Pues, practiquen muchachos, lo están haciendo muy bien. Se ha visto la mejora de tiempos desde el primer Roboyán. y pues nos vemos en el Avestar. Esperamos. Es, pero... Perfecto, Esperamos tener buena Daniel. Competencia. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roboto, también. Felicidades a los dos que han dado un encuentro espectacular. Y bueno, yo regreso a la sala de Meet del Coloring. Muchas gracias, chicos. Y ya estamos conversando luego. Vale, hasta luego, y Hasta luego, Antoinette. Mister Roboto.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 Bueno chicos, hemos regresado aquí a nuestra transmisión en vivo y vamos a continuar con la ronda 2 ahora del colorín. Ya los chicos también, mientras han estado viendo a Roboto contra Daniel Blanco, pues se han terminado de preparar ya para darlo todo en esta segunda ronda. Recordemos que por ahora en tercer lugar va Ricardo Choque con Robotman con 103 segundos. En segundo lugar va BB-8 de José María de la Cruz. Con 95 segundos y nuestro actual primer lugar es Neymar con 71 segundos. Pero ahora tenemos que hacer un nuevo sorteo de turnos para ver ahora a quién le toca primero, ¿vale? Así que vamos a hacer la misma dinámica. Denme un segundo para compartirles aquí mi pantalla. Perfecto. Y ahora... Pues vamos a volver a generar otros números aleatorios eh, del 1 al 6 o al 7 para eh, ver los nuevos turnos. Así que bueno, eh, el que falta aquí es el 5, así que en vez de 7 va a ser 5. Y pues empezamos ahora, 1, 2, 3, 4, 5, con Ricardo. Luego de Ricardo va a estar el tercero que es Jairo. Después de Jairo va a estar eh, Luciana. Perdón, aquí era 2. Aquí es tres. Yo luego... estoy el tercero, profesor, ¿no? No, tú él, el segundo. Empezamos con Ricardo, luego Jairo, luego Luciana. Ya, profesor, gracias. Luego va a seguir José Manuel, número cuatro. Luego sigue eh, Neymar. Y por último terminamos con José María. ¿Ok? Entonces, esos son los turnos, ¿vale? Vamos a ordenarlo aquí. Empezamos con Ricardo, luego Jairo, luego Luciana, luego José Manuel, Neymar y por último José María. ¿Vale? Que estos dos últimos turnos, pues bueno, van a estar ahí tensos, pero no subestimen a ninguno de los otros competidores que en cualquier momento cualquiera de ellos puede dar una sorpresa. Así que, bueno, esto va a estar muy interesante. Jueces, ¿alguna recomendación antes de empezar la segunda ronda? Nada, pues que afinen mucho su código eh, Creo que tienen un poquito de ventaja Al, al que las, eh, las casillas sean las mismas uh -huh. Entonces los errores que tuvieron En la primera ronda Por ejemplo, que algunos bloques no, no eran Y todo eso eh, Pues tenerlo muy, muy presente Y pues con todo, con todo, chicos Como decía Marcelo hace rato Apostar todo en esta segunda ronda Así es, espero que en el tiempo que hemos tenido Hayan podido hacer los ajustes necesarios Para mejorar lo que es su código y, bueno, desearles suerte a cada uno de ustedes, ¿no? Den lo mejor de ustedes. Perfecto, Marcelo. No, nada, igualmente, arriesguen todo. Recuerden que es la última ronda que tienen. Entonces, prueben si tienen algún código innovador. Es el momento de innovar y sacar la arma secreta. <risa> Así es, Marcelo. El reto, va a ser el mismo, ¿no? Sí, es, son los mismos puntos... Al, ¿Me recuerdas, por favor, Jorge? El A y el 3. El A y el 3, perfecto, Jairo, muchas gracias. Entonces, empezamos la segunda ronda con Ricardo Choque y el robot, robot Man. Ricardo, por favor, compártenos tu pantalla. Ahí está, ya lo estamos viendo. Por favor, dale a actualizar a la página... ahí estamos y el patio de juegos también excelente listo entonces jueces su visto bueno y la orden de inicio ok comenzamos tres dos uno arranca empieza ahora el señor Ricardo Choque con su segunda ronda con Robotman Representando a la ciudad de Oruro en Bolivia Y al equipo CMR Gilmertech. Ricardo tuvo en su primera ronda 103 segundos Esperemos que en esta segunda ronda Le vaya un poquito mejor Y pues bueno, pueda bajar su tiempo Muchísimas gracias también a todos los que han estado ahí activos en esa cajita de comentarios Los que están compartiendo también la transmisión Muchísimas gracias Gracias a Sergio por ese poderoso like y pues bueno, aquí estamos viendo la segunda ronda de Ricardo Choque desde Bolivia Ahí duplicando sus bloquecitos de azules Vamos a ver qué tal le va Recuerden que tiene que ir al círculo con la letra A y al cuadrado con el número 3 En el orden que deseen Aunque por ahora todos están yendo primero a la A y luego al 3 Pero eso puede cambiar en cualquier momento si es que el competidor lo decide Ahí sale el robot Robotman ya ha llegado la letra A, retrocede, va de retro este robot y ahora se va hacia el cuadrado número 3, pero se choca con la pared. Lastimosamente tiene que corregir ahora ese error, que le puede costar varios segundos más. Ahí parece que se había olvidado de un bloque de dar vuelta. Y pues bueno, ahí está corrigiendo ya Ricardo su código sus bloquecitos, y en cualquier momento va a reiniciar la simulación, ahí lo hace, el robot se va hacia el círculo de la letra A, ahora se está yendo hacia el cuadrado con el número 3, pero se da una vuelta errónea, se vuelve a chocar con la pared, y ahora pues rápidamente hace la corrección, que era que no tenía que girar a la izquierda, sino a la derecha, Ese, esos errores mínimos pues cuestan algunos segundos dentro del tiempo en general, Ahí se está aproximando a los dos minutos ya. El competidor, el robot, se va por el otro lado. Y bueno, nuevamente tiene que corregir. Parece que Ricardo se ha puesto algo nervioso, que se ha equivocado. Ahí un par de izquierdas por un par de derechas. Y bueno, ahí vuelve a ordenar sus bloquecitos azules. Está colocando a algunos más. Todavía tiene tiempo. Recuerden que son cuatro minutos como máximo. Va cerca de los dos minutos y medio. Pero, bueno, yo creo que ya eh, nos vamos a quedar con su primera ronda que es del 103. Igualmente, está haciendo todo lo posible por terminar el reto de la segunda. Y el robot ahora sí está a punto de llegar, pero el robot se vuelve a chocar con la pared. Todavía tiene algo más de tiempo para corregir. Ahí bota ese bloque que estaba de más. Ahora sí, eh, vuelve a lanzar. Bueno, había vuelto a lanzar la simulación, se dio cuenta ahí de que le faltaba un bloque Y ahora sí, inicia nuevamente la simulación, llega al círculo de la A Sale de ese círculo y ahora se está yendo el robot a toda velocidad hacia el cuadrado número 3 Y vuelve a equivocarse, el robot vuelve a voltear hacia donde no era Va 3 minutos con 10, cuidado que ya se está acercando al tiempo límite Ahí entra y sale del círculo de la letra A el robot se está acercando hacia el cuadrado número 3 Llega y el robot ha llegado Ahora sí, reto cumplido Y pues bueno, vamos a conocer su tiempo de la segunda ronda Bueno, el tiempo que calculé es 3 minutos y 26 segundos para este competidor eh, De mi lado, 3 minutos con 25 segundos Yo coincido con Jorge, 3 minutos con 26 segundos Ok, perfecto. Entonces, esos serían 206 segundos, ¿verdad? Entonces, 206 para eh, Ricardo, que es justo el doble de tiempo de los 103 que hizo en la ronda 1, pero ya saben Exacto. que aquí nos quedamos con el menor tiempo, así que el tiempo oficial... Para ya el mérito final de Ricardo sería de 103 de su ronda 1. Y ahora pues nos vamos con el segundo competidor de la ronda 2, que sería Jairo Cayo con Mecrabot. Jairo, okay, por favor. Giro. Perfecto. Recordemos también que Ricardo fue nuestro competidor de menor edad. Con solamente 8 años. Así que eso también es un mérito muy importante. Eh, por favor, Jairo, tienes que borrarlo todo. Dale a actualizar a la página, por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Jairo. ¿Qué pasó? ¿Adiós? Ya, profesor. Necesitamos ver tu VEX. Tu VEX ya. Code VR. Ahí está. Eh, abre el patio ya de juegos. Pulido. Listo. Ok, jueces, por favor, su visto bueno y la orden de inicio. Ok. Tres. Ya dos, profesor, usted, dirá. Ok. Tres, dos, uno. Arranca. Empieza ahora Jairo Cayo, él tiene 11 años. Y ha nombrado a su robot como Mecrabot Representa al equipo 2 de mayo Y es de Siquani, Cusco, Perú En su primera ronda hizo 142 segundos Vamos a ver en esta segunda ronda Cuánto tiempo consigue marcar Ahí está colocando a toda velocidad Sus bloques azules Le ha puesto 111% de velocidad al robot Vamos a ver si ese numerito Le da la suerte que necesita Para pues, que toda la simulación vaya bien Ahí está colocando ya sus bloquecitos de azules. Y vamos a ver, son 142 segundos los que tiene que superar ahora eh, Jairo para mejorar su tiempo de la segunda ronda. Recordemos que por ahora el récord lo tiene Neymar con 71 segundos. Ahí ya tiene toda una columna de bloques azules el señor Jairo Cayo. Y pues bueno, vamos a ver... Eh, por cierto, aquí Gilmer me estaba haciendo acordar en los comentarios Que esta transmisión también se está eh, transmitiendo, valga la redundancia En señal abierta dentro de Siquani por Siquani TV Así que muchas gracias también a todos los que nos están viendo por la señal de Siquani TV Y muchísimas gracias también al canal por apoyar esta competencia Ahí estábamos viendo ya la, eh, el intento de Jairo que, pues bueno, su robot se ha quedado ahí a medio camino. Y está bien, solo era una prueba intermedia para seguir colocando sus bloquecitos. Así que, pues bueno, ahí está terminando de colocar su programación. Vamos a ver qué tal le va al robot en este segundo en esta segunda prueba, ahí llega y sale del círculo de la letra A y ahora se está yendo hacia el cuadrado número 3. parece que no va a tener ningún problema esta vez, y el robot ha llegado sí. hacia el cuadrado 3. y bueno, Jairo, estalla de emoción, bueno Jairo, muchísimas gracias, ya puedes dejar de compartir tu pantalla y vamos a conocer, <ríe> y vamos a conocer su tiempo sí. oficial se siente la emoción del participante eh, bueno, el el tiempo que yo calculé es de un minuto con 57 segundos. ¡Oh, uh, mejoré! Eh, Exacto. También tengo el mismo tiempo que Jorge, unos cincuenta Igualmente yo coincido con mis compañeros un minuto con 57 ¡Excelente! Entonces, 117 diecisiete segundos... Para Jairo ha mejorado su tiempo de la ronda 1, así que muchas felicidades también para el competidor. Y ahora seguimos con nuestra tercera competidora, que es la única chica de la categoría. Lastimosamente nos gustaría ver a más chicas también compitiendo. Les cuento jueces que el día de ayer, las categorías de ayer, tenían más chicas que chicos. Lo cual nos alegró muchísimo, pero bueno, ahora en el coloring también falta un poquito. Aquí Luciana se nos adelantó, así que bueno, tenemos a Luciana Castillo con el robot OtakuBot que ya nos está compartiendo su pantalla. Así que Luciana, por favor, actualiza la página del VEX. Perfecto. Ahí está. Ahora abre el patio de juegos, por favor. Excelente. Y ahora sí, jueces, su visto bueno, por favor, y el inicio. Ok, 3, 2, 1, arranca. Empieza ahora Luciana Castillo con nueve añitos. Que ella está participando con el robot OtakuBot representando al equipo Magic Zona. La zona mágica desde Lima, Perú. Luciana hizo 147 segundos en su ronda 1. Ahora se va con toda la ronda 2 a mejorar ese tiempo. Y pues bueno, vamos a ver qué tal le va. Así que mucho apoyo también a Luciana en los comentarios. Que eh, esto también se está transmitiendo en nuestra página Let's Go Robot y también en la página de RoboJam Perú. Además de verse en señal abierta por Sijuani TV. Así que muchísimas gracias a todos los que están dando likes ahí, comentando, compartiendo también la transmisión. Se agradece muchísimo. Ahí vemos a Luciana colocando los bloques azules. Ahí cambiando también sus parámetros, duplicando de grupo en grupo. En cualquier momento, Luciana va a empezar a eh, levar al play a su simulación para empezar a probar el recorrido del robot. Recordemos que ya esta es la ronda final, es la segunda ronda y es la penúltima categoría del robot Jan Perú, porque a las 3 de la tarde tendremos ya la última categoría, que es una de las más difíciles también que es el skill drive, en el cual un robot físico va a tener que llevar un pequeño vasito eh, por el camino trazado por una línea Sin salirse de esa línea Así que es un reto Aunque suena fácil Pero es un reto muy complicado Pero pues los competidores son unos expertos Así que esperamos ver una competencia de alto nivel Como la que estamos viendo en todas las categorías Y aquí ya el robot de Luciana OtakuBot ha empezado su simulación Ha entrado y salido del círculo de la letra A Sin ningún problema Parece que va a mejorar su tiempo de la ronda 1 Y el robot ha llegado hacia el cuadrado número 3, lo ha hecho excelente, vamos a conocer el tiempo para Muchas Luciana gracias. y Otaku gracias a ti Luciana, eh, bueno, jueces, por favor. Bueno, para Luciana, el tiempo de su robot es de un minuto con cincuenta y siete segundos. Coincido con Jorge, 157 cincuenta y siete también. De igual manera, un minuto gracias. con cincuenta y siete segundos. Perfecto, muchísimas gracias jueces. Entonces, 117 segundos para Luciana que ha mejorado su tiempo de la ronda 1 y entra en empate con el competidor anterior, con Jairo, que también hizo 117. Así que, bueno, coincidencias de la vida. Pero vamos a continuar, vamos a proseguir, que nos quedan tres competidores. Y tenemos ahora a José Manuel Luque con el robot Quillabot. Desde Quillabamba. Vamos a ver... Ah, José Manuel, José Manuel, por favor, compártenos tu pantalla. Ahí está. Se está viendo. Lo estamos viendo. Ahora, por favor, entra al simulador. Genial, actualiza. Excelente. Y abre el patio de juegos. Perfecto, vamos a esperar que cargue un ratito. Y ya está. Entonces, jueces, por favor, su visto bueno y el inicio. Ok, comenzamos 3, 2, 1, arranca. Aquí tenemos la ronda 2 de José Manuel Luque de 11 años con su robot Quillabot, representando al equipo CMR Gil Martell y a la ciudad de Quillabamba en Cusco, Perú. Y José Manuel hizo 130 segundos en su ronda 1. Por el momento... Eh, dos de los competidores han mejorado en la ronda 2 su tiempo de la ronda 1. Esperemos que José Manuel no sea la excepción. Y recuerden también que el récord lo tiene por el momento Neymar con 71 segundos. Así que por ahora parece imbatible, pero ya saben que aquí puede pasar cualquier cosa. Por ahora ningún competidor ha bajado del minuto. Así que bueno, yo sé que por ahí también Daniel Blanco, que ya lo hemos visto competir, está atento a ver quién supera su, su minuto de programación, pues porque va a ser un fuerte competidor también, así que mucho ojo. Y pues bueno, tengan en cuenta a las personas que nos están viendo en vivo, de que eh, el, el trabajo de estos chicos no se resume a lo que estamos viendo aquí. Los chicos, para tener esta velocidad de programación, pues han tenido que practicar muchísimo, han tenido que ellos mismos ponerse los retos, ir practicando, ir mejorando su velocidad de programación. Y no solamente es poner rápido los bloques, sino también es pensar rápido eh, los parámetros, a, eh, ver hacia qué dirección va a girar el robot... Así que es un gran trabajo el que están haciendo los seis competidores que tenemos en esta categoría. Ahí ve el robot que ya pasó por el círculo de la letra A sin problemas. Ahora se está yendo hacia el cuadrado del número 3. Y no nos quites por... Ahora sí. Vale, ha llegado hacia el cuadrado 3. Y bueno, reto cumplido. Muchísimas gracias, José Manuel. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Bueno, el... El tiempo que saqué para este competidor es de 1 minuto con 47 segundos. Ok, de este lado tenemos 1 minuto con 43 segundos. Eh, yo tengo 1 minuto 46 segundos. Okay. Vamos el de medio, creo. Sí, 1 minuto 46 se quedaría. Perfecto, 1 minuto 46 que serían 106 segundos y ha mejorado con creces su tiempo de la ronda 1 que tuvo 130. Así que muy buen trabajo también para José Manuel. Muchas felicidades. Y pues bueno, nos quedan dos competidores. Que chicos, jueces, espectadores, pues son los dos que por ahora tienen el primer y segundo lugar. Así que... Digamos que estos dos competidores se están enfrentando, entre comillas, en la final, porque de aquí va a salir el ganador. Por ahora está Neymar con 71 segundos y José María con 95, pero recuerden que se toma el menor de las dos rondas. Así que ahora es el turno de Neymar y Neymar tiene que bajar su tiempo de 71 segundos para estar más tranquilo en ese primer lugar, pero si Logra sacar más de, más de 71 segundos Solo nos quedamos con el menor tiempo Esto quiere decir con 71 Así que, si baja su tiempo Cambia y reemplaza su tiempo de la ronda 1 Y si no lo baja, pues Se queda con su mejor tiempo ¿Vale? Espero que me hayan entendido Porque yo no me entendí a mí mismo Pero ya tenemos a Neymar ahí Que nos está mostrando su pantalla Por favor Neymar, actualiza la página Actualiza el navegador el Chrome. Ahí está. Eh, abre tu patio de juegos, por favor. Ojo con estos dos intentos que ya son de los dos primeros lugares. Así que, bueno, vamos a ver qué tal le va a ah, Neymar, nuestro actual primer lugar. Jueces, ¿todo listo? Ok, esperamos entonces el conteo de Eduardo. Que, eh, un momento, Eduardo, muchísimas gracias por ya ponerte el sombrero. Era lo que te hacía falta, así que... ¡Excelente! Ahora sí, okay, Eduardo, okay. a tu que cuenta. El pida. <risa> ok, comenzamos. 3, 2, 1, arranca. Empieza ahora Neymar, que empieza a cambiar sus parámetros. Él no ha puesto 111 segundos, sino que ha puesto 1111, perdón, por ciento. Está yendo el robot a 1111 por ciento, así que bueno, ahí va Neymar. Colocando sus bloques a toda velocidad, Neymar, que tiene 10 años con su robot Sikuagot, representando al equipo CMR Gilmertech y a la institución educativa 792 de y Cusco, Perú. Aquí está colocando a Neymar a toda velocidad, sus bloquecitos es nuestro actual primer lugar con 71 segundos, vamos a ver qué tal le va, aquí también hay mucho apoyo en los comentarios para Neymar, muchísimas gracias a Rodrigo Tapara que nos saluda desde Sicuan TV, muchísimas gracias a los chicos de Sicuan TV por apoyar esta competencia, a Joel también que manda saludos desde Lima y a Henry también que dice saludos desde la República Independiente de Arequipa Así que bueno, un saludo para todos Y aquí vemos a Neymar Que en cualquier momento ya Le va a dar play a su simulación Está terminando de colocar ahí Sus bloquecitos azules, ya le dio al play Ahí sale, se va hacia el círculo De la letra A, parece que va a mejorar Su tiempo, bueno Ya se pasó un poquito y ha llegado Hacia el cuadrado número 3 Pero vamos a conocer el tiempo oficial De los jueces bueno el tiempo eh, que sacó Neymar es de 1 minuto con 14 segundos eh, también tengo el mismo tiempo que jorge 1 con 14 eh, yo tengo un minuto con 15 segundos va perfecto entonces nos quedamos con 114 verdad que serían 74 segundos así que lastimosamente se quedó a tres segunditos de su tiempo de la ronda 1 pero nos quedamos entonces. 74 segundos de la ronda 2 y 71 de, eh, en, en general, ¿vale? De toda la competencia. Ahora, tenemos el último competidor, que es José María de la Cruz. Así que José María, por favor, ve compartiéndonos tu pantalla. Muchísimas gracias, Neymar. Ya puedes dejar de compartir. Neymar, por favor. Va, perfecto. Eh, entonces. Bueno, ¿están... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, José María, estamos viendo tu pantalla. Eh, Neymar, por favor, deja de compartir. Gracias. Ok, tenemos a José María de la Cruz, del equipo CMR, Gil Martes, desde Cicuán y Cusco, Perú. Que en su primera ronda tuvo 95 segundos. Ahora, si José María hace menos de 71 segundos, se convierte en el primer lugar y ganador de la competencia. Si no logra hacer 71 segundos o menos, pues se quedaría en segundo lugar. Así que, José María, no es por meterte presión, no es aquí por aumentar tus nervios, pero de esta ronda depende toda la categoría. Así que, bueno, José María, ¿estás listo? Siempre listo. ¡Siempre listo! Ahí está, eso era lo que quería escuchar. Ok, ahí abre su patio de juegos, y, pues, bueno, jueces, cuando ustedes nos den la orden. Ok. Comenzamos, 3, 2, 1, arranca. Ahí empieza José María a colocar sus bloques a toda velocidad. Él sí es consciente de que más de 100% no se puede poner en esas velocidades. Está ahí colocando bloques como loco. Y ahora, pues bueno, vamos a ver cuánto tiempo hace. Ahí también estamos viendo en la pantalla de Marcelo un cronómetro para tenernos... Para tenerlos ahí informados de cómo va Rápidamente ya ha llenado toda una columna de bloques azules Está ya por los 26 segundos Y ha empezado su simulación ya ahí a tope, a toda velocidad Va con 33, 34 segundos El robot se está acercando hacia el cuadrado número 3 Va a llegar, va a ser un récord histórico Y ha llegado hacia el cuadrado número 3 bueno, no, no me puedo creer lo que estoy viendo Eh... Pero vamos a confirmarlo, jueces, por favor. ¿Cuál es el tiempo de José María? Bueno, el tiempo que tengo calculado es de 41 segundos. Uh, coincido con Jorge, 41 segundos. Yeah. De igual manera, 41 segundos. Por acá. Bueno, señores y señores, yeah. tenemos un ganador que es José María, que ha hecho 41 segundos. Estábamos preguntándonos si alguien a, iba a superar el minuto. Y pues bueno, llegó José María y dijo, ¿qué? ¿Un minuto? Eso no es nada, 41 segundos. Así que bueno, gran trabajo José María, muchas felicidades. ¿Puedes dejar de compartirnos tu pantalla ya? Gracias. <ríe> y, y, y bueno, a ver. Aquí tenemos que eh, decir algunas cosas. Bueno, aquí Eduardo Restrepo está alucinando en los comentarios. Eh, Daniel Blanco también diciendo felicidades. Henry que dice récord. Bueno, nos hemos quedado sorprendidos y hemos terminado la categoría, digamos, con broche de oro. Pero, pues bueno, igual... Eh, sin quitar del mérito a José, a, perdón, a José María y a Neymar también que ha hecho un excelente trabajo, tiene un gran segundo lugar yo creo que los seis chicos han hecho un trabajo espectacular así que muchas felicidades a los seis y bueno, vamos a ver el resultado tenemos que nombrar un resultado oficial ahí Antoine nos dice que un uno contra uno entre José María y Daniel sería bueno pues en algún momento se va a dar eso y pues eh, bueno Vamos a... Aquí nos dice Eduardo Restrepo, nos está... Mr. Roboto nos está poniendo en un comentario que... Eh, oficialmente es el tiempo más rápido en el actual Colorint. Así que es el récord de todos los Roboyan por ahora de José María. Por ahora, porque ya saben de qué, aquí puede pasar cualquier cosa. Así que, bueno, antes de mencionar el resultado ya oficial... Eh, jueces, por favor, alguna, algún último mensaje... Para los competidores y para los chicos que nos están viendo aquí en Facebook. Bueno, realmente por mi parte una excelente participación por cada uno de los competidores. Como ustedes pueden notar siempre nos sorprenden ¿no? con todo, todo lo que son su participación y demás. Y bueno, felicidades a las personas que han podido llegar a la final y demás. Y eso. Muchas gracias Jorge. Eh, Eduardo. Pues sí, coincido con, con, con Jorge, la verdad estuvo padrísimo el, el, el torneo en esa categoría y tomando un poco el comentario del, del tocayo de Mr. Roboto, pues en efecto sí es el menor tiempo posible este, que se ha logrado en esta categoría, los 41 segundos, pero pues como dices, Dino, ¿no? siempre está el reto de superar ese, ese tiempo y la verdad muchas felicitaciones a todos los participantes, lo hicieron bastante bien para conocer el reto de, y comenzar a realizarlo en, en menos de cuatro minutos estuvo, estuvo excelente. Entonces, muchas felicitaciones y pues los esperamos en siguientes torneos, vayan mejorando, vayan practicando y pues al rato esos 41 segundos no van a hacer nada. Muchas felicidades. Así es, Eduardo. Y, y ojo, a los que nos están viendo también por Sicuani TV, tengan en cuenta que un chico de Sicuani está teniendo el récord internacional. ¿eh? Así que aquí certificado por nuestros jueces, que ninguno de ellos es peruano. Así que esto hay que recalcarlo también, así que, pues bueno, muchas felicidades también. Marcelo, por favor, tus tus comentarios. Eh, bueno, una felicitación a todos los participantes, se vieron buenos tiempos. Igual este nuevo récord, que lo pueda mantener de igual manera a los demás, a invitarles a, a mejorar sus tiempos. Tenemos próximamente el Roboyam Ecuador, entonces ahí si, si buscan un repechaje, ahí pueden participar también, Roboyam, y diré, de, de Perú también. Entonces, invitados también para tenerles por acá. Perfecto Marcelo, muchas gracias, entonces dicho esto chicos, eh, vamos a dar el resultado ya oficial, vamos a mencionar los tres primeros puestos, recuerden que luego pueden ver el resultado completo con todos los datos de tiempos y todo en nuestra página robot.com. y antes de que Eduardo Restrepo lo ponga en los comentarios, también pueden ver el resultado oficial y el ranking de todos los RoboJams en la página roboyam.live. Entonces, dicho esto chicos, nos quedamos en tercer puesto con la medalla de bronce virtual con 103 segundos, el señor Ricardo Choque, de 8 años, desde Oruro, Bolivia. Así que un fuerte aplauso desde aquí también para Ricardo, que es, como decíamos, el competidor de menor edad de esta categoría que ha quedado en tercer puesto. En segundo lugar, medalla de plata, desde Sicuani, Cusco, Perú, con 71 segundos. El favorito de muchos, Neymar Álvarez, con 10 segundos. Años y su robot Cicuabot, Así que también muchas felicidades para Neymar. Y pues bueno, en primer lugar, ya ustedes lo han visto, ustedes lo conocen. El dueño del actual récord mundial de coloring de todos los Robo Jams con 41 segundos desde Sicuana y Cusco, Perú. Y con su robot VB8, representando el equipo CMR Gilmer Tech, el señor José María de la Cruz. Así que un fuerte aplauso también. Para nuestro ganador y para todos los competidores Y por favor también a todos los chicos que están dentro de la sala de Meet No se vayan, que falta todavía tomar la foto oficial Ya de cierre de la categoría Y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo Desde el Facebook de Let's Go Robot Desde el Facebook de Robo Perú Y también a través de la señal de Cicuani TV No se pierdan, a las 3 de la tarde Tenemos ya la última categoría que es el Skill Drive, y a las 8 de la noche tendremos la clausura y premiación de la competencia, donde también daremos un par de anuncios muy, muy importantes. Así que estén pendientes a las 3 de la tarde y a las 8, pues, a nuestras redes. Muchas gracias a Boris también, que está aquí mandando saludos, a Eduardo, en fin, a todos los que han estado comentando, y pues, conmigo será hasta dentro de un ratito en el próximo video. Adiós, chicos. Los chicos del MIT, por favor, no se vayan...